Dentro de la mutual trabajan 27 profesionales de salud. Y después tenemos clínicas. Todo lo que es derivaciones, que acá no se opera, porque estos son consultorios externos, está cubierto por la mutual, por el convenio que tiene la mutual. Así que no abonan absolutamente nada. Lo que se intenta es que el paciente tenga el mejor servicio de salud que le podemos proporcionar. Les proporcionamos también los medicamentos y cada vez estamos ampliando un poquito más. Y los servicios de medicina son totales. Tenés eh, traumatología, odontología, pediatría. Nosotros tenemos, aparte del afiliado directo que son 2.300, tenemos 7.900 fichas de grupo familiar. En cualquier institución médica, un ecógrafo es una herramienta fundamental. Con bueno, el tema del ecógrafo, entonces estamos un proyecto en el INAES y el subsidio, eso, salió subsidiado. Y a nosotros nos vino bárbaro, porque nosotros eso lo derivamos a las clínicas, todo y acá el afiliado no paga nada. Y tenemos constantemente gente acá con, que se está haciendo ecografía gratis, TEC. Tecnológicamente lo, lo último que salió es el baratito. El paciente cuando entra acá a la Mutual se va con la solución por la cual él vino a consultar, ya sea nuestra especialidad o la de otros colegas. Esa es la prioridad nuestra.